Exacto, muy bien. Estamos súper acá, alumnos. Y entonces, esta es la primera patada básica que es patada de frente. Sí. Y la otra patada que hacemos también en cinturón blanco es la patada de costado. Que la clave está en el giro del pie de apoyo. Que voy ahí. A ver, esa también me, esa ya me esta, costó un poquito esta más. Es más complicada. Dios, si le tengo una hacer zurda